Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, es un gusto saludarlos y qué bueno que están en sintonía aquí a través de www.elpatorojo.com esto que es la voz latina del off-road desde la cabina del Pato con nuestra sede aquí en Cabo San Lucas, México para todo el mundo, así que muchísimas gracias por estar conectados con nosotros para escuchar lo que está sucediendo dentro de este mundo apasionante como es el mundo motor. Yo soy Alfredo Polanco, Rodrigo García cargo de los controles técnicos, Norman Ceseña el comandante en jefe y bueno pues arrancamos rápidamente con la información Un fin de semana bastante movidito el que acaba de pasar Con actividad a nivel internacional Tenemos información reciente de lo que está sucediendo en SCORE Que ya lo sabes, una de las organizaciones más importantes En esto que es el automovilismo fuera de camino Y bueno, eh, la semana anterior ya fue dado a conocer Algunas eh, novedades Una de las importantes es que se estará cambiando a fin de usted Lo que será la eliminatoria para la Internacional Baja 1000 Edición número 47 que va a tener lugar este próximo mes de noviembre En la ruta más apasionante En la ruta más trascendental Como es la salida en Ensenada Y la meta final en Baja California Sur En La Paz Ha terminado también a lo largo de la historia Dos veces en Cabo San Lucas Sin embargo en esta ocasión eh, La ruta es Ensenada-La Paz Para el próximo mes de noviembre Y acaba de informar Roger Norman a través de la página oficial de ellos, que es scoreinternational.com, acaba de dar a conocer que la calificación para la gran carrera del próximo mes de noviembre, que es además la última fecha del campeonato 2014 de ellos, se va a llevar a cabo en Las Vegas, Nevada. Así que cambia un poco lo que es las actividades, lo que son los movimientos que realiza score y esto es al más puro estilo de Roger Norman ya lo sabemos desde que ha tomado el mando de la organización Roger ha venido haciendo algunas modificaciones carrera tras carrera en esta ocasión pues parece ser que no es la excepción aunque hay que recordar que el próximo mes de septiembre y de eso vamos a hablar también en un instante va a llevarse a cabo la penúltima carrera pero ya se están dando a conocer algunas de las situaciones que van a ser diferentes para esta Internacional Baja mil, edición número 47 así que la ronda eliminatoria se va a llevar a cabo en este lugar de Las Vegas, Nevada. Y todo esto dentro de un evento que es también muy importante. Como es el SEMA Show Score Baja Mil Experience. Este evento se llevó a cabo el año pasado. Con una grata respuesta por parte de miles y miles de fanáticos. Que se reúnen ahí en la... Ciudad del Juego en Las Vegas, Nevada y que reúne a toda la gente relacionada con la industria del automovilismo de muchísimos lugares del planeta. Se habla que más de 130 mil marcas tienen la posibilidad de presentarse en esta exposición que va a tener lugar en Las Vegas y que ahí estará compartiéndose esta actividad entre SEMA y Score, de hecho todo el evento se llama SEMA Show Score Baja mil Experience y bueno habrá corredores, habrá una gran cantidad importante de las grandes figuras que tiene Score para llevar a cabo lo que es firma de autógrafos, la toma de fotografías, habrá obviamente algunos escenarios para difundir ...y promover todo lo que viene realizando SCORE... ...y que estas son de las adiciones que le ha venido dando Roger Norman a la organización. Así que el próximo mes de noviembre va a tener lugar este evento... ...del 4 al 7 de noviembre es en uno de los centros de convenciones de Las Vegas... ...que está al sur de ese lugar, en las afueras... ...y ahí va a estar instalada toda esta exposición... ...en donde va a tener una participación muy importante SCORE. El evento es del 4 al 7 de noviembre y la eliminatoria está informando SCORE... Se va a llevar a cabo el 4 de noviembre únicamente para las dos categorías importantes o las dos categorías estelares que son la Trophy Truck y la Clase 1. Esto cambia en relación a lo que venía sucediendo con la eliminatoria que se estuvo realizando en Rancho Grijalva. No sabemos si es una situación para otorgarle a esta exposición un atractivo adicional, o quizá que haya tenido alguna situación allá en Rancho Grigalva que hasta el momento no sabemos nada absolutamente de que quizá algo haya sucedido, que ya no se vaya a poder utilizar aquel escenario, etcétera Y casos que a mí me parece que es otra de las apuestas que está realizando Roger Norman, vamos a ver cómo le resulta porque habrá que mover. A más de 40 equipos para que lleven a cabo esta eliminatoria Se va a llevar a cabo el evento en un área de un escenario importante Como es Las Vegas Motorsport Speedway Off-Road Track El trazo de este recorrido será de aproximadamente 3.6 millas Y bueno me parece que será uno de los grandes atractivos Que estará tratando de incorporar Score para este gran evento del 4 al 7 de noviembre Así que pues vamos a ver qué tal resulta la situación Aquí hay una situación también que hay que comentar porque no es lo mismo que estén todos los equipos de competencia allá en Ensenada previo a la carrera y que ya se agregue lo que había sido la calificación. Ahora tendrían que moverse todos los equipos para el 4 de noviembre a Las Vegas o antes, por supuesto, para llevar a cabo la ronda eliminatoria. Y de esa manera, pues esto significa incorporarle los costos adicionales de participar en Internacional Baja Mil. Vamos a ver si logra funcionar de la manera como se espera para Roger Norman, los equipos mexicanos pues son los que quizá yo estaría observando en este momento con mayor detenimiento precisamente por esto, por la situación de los costos de trasladar todo el vehículo, el equipo, etcétera, para participar en la ronda eliminatoria, es muy probable que gran parte de los equipos mexicanos quizá no, no vayan a asistir a esta eliminación, excepto quizá con el caso de Juan Carlos López y el caso de Tabo Bildósola, que ellos se mueven por separado, cuentan con algunos patrocinadores que seguramente será interesante que, que estén presentes ahí, en fin, esa es la situación, habrá ronda eliminatoria pues para la Baja Mil el próximo 4 de noviembre, esto será en Las Vegas Motorsport Speedway, allá en Nevada, y la carrera pues obviamente ya lo sabe, estará fechada para mitad precisamente del mes de noviembre en este recorrido de Ensenada a La Paz. Y otra de las informaciones que igual se han dado a conocer Está en relación a la presentación de lo que será su siguiente evento También que es más o menos en el formato de lo que estaba sucediendo con Laughlin De hecho dentro de la información que está dando a conocer En el transcurso de la semana SCORE Da la idea de que estaría sustituyendo precisamente la Laughlin Ahora con esta competencia Que va a llevar el nombre de Rigid Industries Que es una marca que estará presentando precisamente esta carrera en Imperial Valley que es una zona cerrada pertenece a un propietario particular y que ahí estará llevándose a cabo la realización de esta que será la cuarta fecha de la temporada 2014 dentro de SCORE esto para el próximo mes de septiembre hay que recordar que al paso de los años la temporada de SCORE se conformaba con seis carreras eran las tres competencias que tradicionalmente ya conocemos en Baja California Norte como son la San Felipe la 500 y la 1000 y las otras tres carreras, eran la Prim, la Laughlin y había otra carrera más que se realizaba allá en, en Las Vegas, y bueno, finalmente estas competencias fueron llegando a su final, la última de ellas fue precisamente la de Laughlin hace tres años, y bueno, ahora está tratando Roger Norman de volver a fortalecer su campeonato, tratar de regresarlo a ese formato de seis carreras, había anunciado de hecho para esta temporada 2014, seis eventos, sin embargo ya con anticipación determinó cancelar uno que tenía programado para Reno Nevada Y bueno, ya llevó a cabo la primera fecha La fecha inaugural justamente en esta misma zona de Imperial Valley Y ahora tendrá lugar para el próximo mes de septiembre La fecha número 4 Se habla de una ruta o de un circuito de aproximadamente 8 millas Y el formato va a ser muy parecido al que conocemos de Loughlin O al que conocimos que tuvo lugar en Loughlin Durante la presencia de Salfish a cargo de esta organización. Así que, pues así están las cosas, son las novedades que presenta Score para esta semana. Da a conocer ya la fecha del próximo mes de septiembre, que será la cuarta, allá en Imperial Valley, en el estado de California. Estará continuando la temporada. Y otra información, pues es que la ronda de eliminación entre los corredores de la Trophy Truck y la Clase 1 tendrá lugar el próximo 4 de noviembre en las Vegas Motorsport Speedway durante la realización del SEMA del SEMA Show y Score Baja 1000 Experience Experience estas son las novedades que presenta Score International para todos ustedes. Así que si desean todavía mayores detalles, ya lo saben, pueden eh, ingresar al portal de score-medio-international.com y ahí van a encontrar mayores detalles acerca de todo lo que está sucediendo dentro de uno de los campeonatos más atractivos para toda la fanaticada de nuestro país y también a nivel internacional. También hubo actividad fíjese usted, el pasado fin de semana en Crandon, Wisconsin, este lugar que está aproximadamente en la zona centro-norte, apegado a la zona de los lagos, tuvo lugar la continuación también de la temporada de Thor Championship Off-Road, es un campeonato también de grandísimo nivel y ahí estuvieron presentes pues las grandes figuras que están teniendo, ellos manejan tres categorías, la Pro 4, la Pro 2 y la Pro Light y ahí están concursando también corredores que algunos de ustedes ya deben deben de conocer, de hecho este campeonato pues lo domina prácticamente la familia Greaves que están manejándose muy bien, está CJ Greaves y también está Johnny, que son los que han estado al frente de diferentes divisiones, ahí también participan Chad Hart y Doug Middag, algunos de los corredores pues no son tampoco muy conocidos Adrián y recordaremos que Hugo tuvo un incidente el año pasado por ahí con otro de los corredores se liaron a golpes incluso al terminar una carrera, porque hubo fricción a lo largo del circuito Se impactaron, uno de ellos Consideró que lo de Adrián Seni Había sido intencional, discutieron En la zona de Pix y finalmente terminaron Agarrándose a golpes Y eso bueno, le dio la vuelta al mundo A ¿no? esta situación, porque además pues hay videos Por todos lados, y se eh, Logró captar en video el momento En que se enfrentaban dos corredores Que pertenecen precisamente al Torque, Draxas y Championship of Este que es uno de los campeonatos también Junto con el Speed Energy de Robigo Gordon y con otros campeonatos más que tienen una gran cobertura a nivel nacional en Estados Unidos y por supuesto también a nivel internacional, así que este evento tuvo su fecha 7 y 8, allí en este en este escenario, en el Crandon International Oval Raceway, que es, por supuesto, el lugar más importante para el automovilismo fuera de camino, dentro de este lugar de la Unión Americana, como es Wisconsin, que le repito, está ubicado en la zona de los Grandes Lagos, es un estado que está arriba de Illinois, y ahí se dieron cita el pasado sábado y domingo, los mejores corredores que están participando dentro de esta actividad. Y hubo actividad también en New Hampshire, en New Hampshire también con uno de los eventos que tiene muchísimos años, de acuerdo a lo que yo leía de la competencia, este evento surgió incluso mucho antes, como siete años antes aproximadamente de lo que fueron o de lo que son ahora las 500 millas de Indianápolis. en 1904, refiere la información que empezó esta carrera del Mount Washington Hill Climb, que es básicamente el ascenso de una montaña en este lugar de New Hampshire y son aproximadamente 2 kilómetros, 1.8 más o menos, sobre el nivel del mar que se encuentra este ascenso que tienen que hacer los corredores. Son 6.300 pies más o menos la distancia y la verdad es que ha recuperado gran prestigio luego de que tuviera una suspensión y a partir de 1990 vuelve a recuperarse esta carrera que tuvo lugar el domingo, es decir, el día de ayer. Se realizó justamente en este lugar, New Hampshire, uno de los estados de la Unión Americana sobre el oeste precisamente del de país y que pues reunió también a más de 20 de los mejores equipos nacionales de rally en esta competencia y que seguramente ya en el transcurso de la semana vamos a tener acceso a la información de todo lo ocurrido en este lugar pero la verdad es que parece ser que resulta un gran atractivo para todos los uh, fanaticados que tienen que estar pues ya lo sabe como en estos tipos de competencias a las orillas de los caminos es como las carreras de de off-road los vehículos son pues, prototipos ¿no? de diferentes marcas que justamente lanzan todas sus novedades tecnológicas a través de este tipo de competencias y que, le repito, pues prácticamente estaría cumpliendo 110 años de no haber sido por esa suspensión que se dio durante algún tiempo. Algunos años no fue posible llevar a cabo esta competencia. Sin embargo, ha regresado nuevamente este evento que para este año llevó el nombre de Subaru Mount Washington Hill, Clinton, allá justamente en el estado de New Hampshire, así que esa es la actividad amigos aficionados a nivel internacional Y bueno también comentarles que para el próximo fin de semana, este próximo fin de semana que se deja venir, habrá actividad también aquí a nivel de Baja California Sur. Que se va a llevar a cabo lo que será la siguiente carrera que estará sustituyendo a los barriles Visa Challenge que recordar que los barriles desert challenge se canceló se pospuso se había manejado como una posposición ya definitivamente parece ser que fue cancelada y este evento de este próximo fin de semana va a sustituir justamente a la carrera de los barriles dice challenge y el evento lleva el nombre de miraflores dice challenge que también al menos dentro de lo que yo recuerdo no tenemos ningún historial acerca de alguna actividad que se haya llevado a cabo específicamente ahí en en este lugar de Miraflores, que está no muy lejos de San José del Cabo, está relativamente cerca de San José y está aproximadamente 140 kilómetros hacia el sur de la ciudad capital de La Paz, Baja California Sur y será muy interesante conocer seguramente lo que va a ser el trazo de este recorrido de una ruta que va a ser por toda la delegación municipal de Miraflores y ya de Miraflores, pues ya lo sabemos, pertenece al municipio de Los Cabos De hecho la página de Facebook De la Asociación Estatal de Automovilismo En Baja California Sur Ya está publicando el mapa Para que todos ustedes conozcan precisamente Ya sea como equipos de competencia Que deseen registrarse para estar presentes Dentro de esta actividad Que será la segunda fecha Fíjese, Estamos terminando la primera mitad del 2014 Estamos arrancando ya la segunda mitad Y en este campeonato Pues estaría celebrándose Apenas la segunda etapa de la temporada Así que pues ha sido una temporada sin lugar a dudas difícil Para la Asociación Estatal de Automovilismo y para ProBaja Que son las dos organizaciones que sustentan precisamente Este campeonato de la Unión de Promotoras Hay que recordar que la organización El Pato Rojo Ya no participa más, al menos en esta temporada Dentro de la organización Y que bueno, ha resultado una temporada la verdad muy complicada Ya lo sabemos, la cuestión de de problemas, de conflictos que hay, que han eh, ocasionado una fuerte división dentro de lo que es la familia del automovilismo subcaliforniano, pues los ha mantenido separados en dos campeonatos diferentes y cada uno de los campeonatos pues también enfrenta sus propias problemáticas. De hecho, en el otro campeonato también pues nos parece digno de comentar el hecho que una representante distinguida, de la organización del Club Coyote, como es Aranza Algorri, pues ha publicado en su Facebook que está renunciando a el Club Coyote Pits por no estar de acuerdo con lo que ella considera malos manejos dentro de lo que fue la pasada carrera Coyote 300, no especificas cuáles serían esos malos manejos, no está de acuerdo seguramente en algunas decisiones que se tomaron y eso lo está haciendo público Aranza a través de su cuenta personal en Facebook y lo cual refleja pues que hay problemas ¿no? de naturaleza similares tanto en una organización como en otra y esto data desde hace muchísimos años. Así que le repito, Actividad pues para este fin de semana, habrá actividad en Miraflores con la segunda fecha del campeonato estatal a cargo de la Unión de Promotoras, así que Miraflores estará vistiendo de gala para este fin de semana con esta actividad, esta competencia que seguramente habrá de llevar muchísimos aficionados, la verdad es que el municipio de Los Cabos ha crecido de manera muy intensa en esto que es la promoción la organización del automovilismo fuera de camino y no dudamos ni tantito que pueda convertirse en un éxito. Lamentamos sí lo que ha sucedido con los barriles porque este fue un esfuerzo que hay que recordar fue a cargo de la unión de promotoras que empezaron a incluir a los barriles. Ellos fueron los que se encargaron de estar haciendo toda la labor, todo ese trabajo de promocionar este destino turístico todavía del municipio de La Paz y desafortunadamente pues para esta ocasión ya empezaron problemas situaciones que tienen que ver con eh, en las confrontaciones que hay entre grupos y que decidieron cancelar hace unas semanas la carrera de los barriles y ahora se va a llevar a cabo en lugar de los barriles se estará llevando a cabo Miraflores Lizard Challenge 2014 para este próximo sábado y domingo así que a prepararse todos con las hieleras porque habrá seguramente una gran fiesta del off road allá en Miraflores, Baja California Sur, esta es la actividad amigos aficionados que tenemos para todos ustedes a través de www.elpatorojo.com la voz latina del off road a través de nuestra cabina la cabina del pato, así que pues muchísimas gracias por habernos escuchado en esta ocasión en esta semana, estamos arrancando la segunda mitad del 2014, Qué rápido se están yendo los días, los meses y el año también, así que le deseamos lo mejor para todos ustedes en el transcurso de esta semana, ya lo sabe comandante en jefe de todos estos esfuerzos, Norman Ceseña, Rodrigo García a cargo de los controles técnicos, un servidor Alfredo Polanco, les damos las gracias y los invitamos a que nos acompañe la próxima semana con más de esto que es la gran pasión de todos ustedes, la expresión más salvaje del deporte motor, el off-road, todo aquí a través de www.elpatorojo.com. Muchas gracias. Hasta la próxima.